médico con relación al tema de, bueno, eh, la salud pública, sus proyectos, su visión, qué hacer. Buenos días, Marco. Buen día, buen día también a la población que nos ve y escucha. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Agradecido de esta entrevista no. para seguir dándole informaciones a nuestro sector médico con respecto es. a nuestras acciones eh, en el colegio médico. Así es. ¿Cuáles son las...? El micrófono. No, es que esa vaina no se le puede poner la mano, me dijo eh, el venezolano, aquel chavita. ¿Cuáles son las, si es que tienen programadas algunas actividades del Colegio Médico de cara a contribuir con el Estado en la prevención de accidentes, toxicación, qué sé yo qué, y saludos a otra en esta jornada navideña? Bien, gracias. Eh, tenemos un programa, sobre todo de orientación, uh -huh. donde ya tenemos montado algunos eh, clips comerciales uh -huh. y también dos conferencias para esta misma semana eh, para llevarle eh, a la ciudadanía la idea de cómo debemos prevenir eh, los accidentes tanto automovilísticos como en los hogares y una vez estén qué hacer hasta res hasta que puedan recibir una buena atención la persona afectada. ok eh, Recientemente se ha divulgado por las redes que la administración del hospital San Vicente de Paúl es una administración eh, de dictadura. ¿Qué tan desierto hay en eso? Mira, eh, ese es un tema que hay que estudiarlo ¿no? antes de salir a opinar. Porque es que a veces se oye una sola campana. Yeah. Y hay que ser realista y hay que ser justo. Aunque estemos en una posición que debemos eh, defender nuestro gremio debemos primero evaluar la situación real ¿entiendes? porque por un caso, por dos casos no podemos tildar eh, algo o sea yeah. tal vez yo puedo oír que alguien diga que este programa no sirve porque un día no, había una, no. una conversación que no, que no era de, de su agrado eh, y no será así. Sí. Eh, hay que estudiar bien el caso. O se le soltó alguien. un coño a alguien y, la gente, y ese alguien no sabe que ya la Real Academia lo, lo Con, aceptó como una expresión. Como una expresión válida. <risa> como un intervención. Y yo, mira, no, ese problema es lo que son unos malas palabras. Exactamente. ¿Me entiendes? Eh, esa es la realidad ayer fue que tomé posesión como presidente del colegio médico ya en esta semana me corresponde evaluar claro. todas las quejas que haya si las hay claro porque tampoco yo debo salir a, a, a, a no no imposible a buscar problemas como sino no el que con, el, el que entienda que tiene algún mm -hmm. encuentro que lo lleve al colegio médico por la vía que debe ser. Marco, el, el tema del acceso a la medicina pública, es, ha sido siempre un tema de preocupación para toda la sociedad y para los gobiernos, para profesionales, bueno, para todo el mundo. La gente se queja de las malas atenciones en los hospitales, la gente se queja de que cuando van hay cierta displicencia, no solamente de los empleados, sino hasta de los mismos médicos. Los médicos no tratan al paciente con... Esa debida eh, cercanía que lo trata en, en los lugares privados, ¿no? Y hay, y hay quejas con eso y mucha gente eh, muere, mucha gente padece, mucha gente se le agravan sus enfermedades, producto de esta situación. ¿Qué hay de cierto en ello y de ser así... ¿Tienen ustedes o tienes tú eh, pendiente por aplicar algún método para que eso se vaya paliando en la medida de lo posible? Entre las propuestas que tenemos en nuestro esquema de trabajo de estos dos años es el seguimiento a la población. Ver, buscar las quejas de la población y ver dónde podemos mejorar esa, esas fallas. Ayudado, claro está, de los jefes de, de los hospitales. Ahora. Eh, hay que ver la realidad también, con, tal como decía ahorita, porque muchas veces el médico está afanado y tiene 50 pacientes, 25 pacientes para verlo en cuatro horas, en 6 horas, y da trabajo, se agota. Entonces, de los últimos, a veces el, paciente, el médico puede hablarle eh, y no entender el paciente las cosas y creer que le está hablando de mal gusto. Eh, no solamente eso da en los hospitales. En los centros privados también los pacientes se quejan. ¿Y qué dicen los pacientes en el centro privado? Pero yo estoy pagando mi cuarto y no me atiende. Yo llegué a las 8 y mira, son las 12. Sí. O sea, eh, hay que ver la necesidad, la forma en que se pueda agilizar y de que el paciente, claro, está salga lo más mejor atendido y complacido posible. Eso eso que tú planteas eh, puede inferirse de que hay una deficiencia con relación al personal, deficiencia en el sentido de que no está la cantidad que se necesita para tener la gente que va. ¿Por qué no se soluciona eso? ¿Porque el gobierno no tiene recursos? ¿Porque el sindicato no reclama que le pongan, le nombren más personal? ¿A qué se debe? No. Eh, lo que pasa es organización. Okay. Porque los hospitales tienen el personal necesario dependiendo lo de, de, su, eh, de su altura que tenga, de primera. O sea, ya lo digo, como segunda, tú me dijiste, que a veces atienden 40 gente, yo supongo que un médico no debiera atender 40 no gente, ¿verdad? Que no entiende. Hay, hay programas, consultas que son 25 pacientes, Exacto, pero tú. se le agrega que ya fue, llega aquel, que esto, y, pa, y para no dejarlo ir sin atender, se lo van agregando. Entonces, de eso que se te están agregando, tal vez el médico... Se ha quejado, de acá pero ya yo vi los 25, los 30, lo que le corresponda. Dependiendo. Correcto, correcto. Más sin embargo, lo están viendo. Y ese paciente es el que se queja. Correcto, a, bueno. Pero a eso se suma, Marco, el hecho de que el médico también tiene un compromiso privado. Tiene una clínica. Claro, o tiene un eh, no, en una clínica. Sí lo tiene, pero mientras no cumpla el horario, no tiene que... no tiene que, sí, que claro. No se sí, sí, otro. pero, pero la, la, su, su obligación en el área privada le obliga, perdón, la redundancia, a que tenga que quizás hacerlo un poco rápido y eso de alguna manera no lo va a... No va a hacer medio chavacanamente, Podría es lo que ser. quiero decir. Entonces, oye, oye, yo siempre he pensado que a lo mejor lo que debe hacerse es pagarle un sueldo adecuado a médicos que trabajen exclusivamente para el área pública. Eso sería una, una ventaja para el, el médico eh, estar un poquito más eh, en atención, más desahogado a, a, en, en ese respecto. Claro. Porque podría ser, o no solamente es, es sino agregarle eh, horario. Lo que pasa con el Ministerio Público y ¿Qué? los jueces, por ejemplo, porque es lo que yo conozco. Yo fui Ministerio Público por más de 20 años, pero eh, yo nada más hacía labor del Ministerio Público. Lo único que me permitía la ley era impartir docencia, nada más. Correcto. Pero yo no podía ejercer, no podía coger un caso privado, a excepción de, hay, hay excepciones. Pero, que no vienen al caso, pero bueno, la cuestión es que eso me daba oportunidad de trabajarle exclusivamente al Estado, dedicarme al Estado. Pero bien remunerado. Doctor, O remunerado, mira, eh, que oye, te, le no, compensaba. No, déjame decirte, un, el sueldo bruto de un procurador son 150 mil pesos. Lo de cuento y todas las cosas te quedan en 115. El inteligente 115. Y, y el de... <risa> Eso. Y el del médico eso, 38. 38 No, no, por eso te digo Ningún Doctor. médico ningún médico va a dar un servicio de calidad claro Con 38 mil no. pesos pero, pero, eso, no. eso, eso Doctor, claro. el presupuesto Nuevamente para la salud No llega a un 2% del PIB Para el asunto de la salud Y de eso tiene que sacar también Para agua potable, para INAPA Y En esas condiciones Apenas es como 15 pesos por habitantes, día, lo que hay para salud. Eh, con esas condiciones, como colegio médico y todas las reivindicaciones que ustedes han solicitado, eh, ¿hay esperanza que puedan cumplir con las reivindicaciones por Mira, lo menos? Esa es una de las eh, propuestas que tiene nuestro presidente nacional, doctor Waldo Ariel Suero. ¿entiendes? Porque esta es una lucha que debe llevarse desde allá. Aunque nosotros en las regionales, en las provinciales, le apoyemos. Pero esa es una lucha que tiene que salir de la nacional. Y vuelvo y le digo, el doctor Waldo Ariel Suero lo tiene en carpeta entre la parte de su lucha. Eh, ¿Cuál es la situación real en que se encuentra ahora el asunto del de servicio de atención primaria? Se han dado uh, informaciones que pueden ser contradictorias, que confundan a la gente. Eh, se habló en un principio de utilizar especialistas, después se habló de que no, de que... Son profesionales con menor gradación. ¿Cuál es la situación que hay no. con eso? Y si hay posibilidad de que eso arranque ya en el eh este Lo que pasa es que la atención primaria Ajá. tiene algunos especialistas, okay, incluido algunos. el okay, sector, algún. como pediatra, Ajá. ginecólogo, okay. pero no tiene la otra cartera de especialistas. Okay. Y por eso cuando menciona, el gobierno menciona, no, tenemos especialistas para atención primaria, son un grupo, son dos, dos Exacto. ¿Entiendes? Ramas específicas eh, de exactamente la Exactamente, que lo amerita como población. ¿Me entiendes? Eh, de que se arranque, como se dice ahora en, en enero, no tengo el dato, puesto que eso es algo puramente del. Claro, gobierno. claro, claro. Bueno, eh, la, el Colegio eh, Médico Dominicano, en, bueno, desde hace, desde hace mucho tiempo, viene reclamando al estado, al, a los gobiernos, porque no es solamente al gobierno de Danilo, a todos, a todos le ha venido reclamando eh, una serie de reivindicaciones. ¿Cuáles son las más prioritarias a tu juicio que deberían de a partir de, de, de este año comenzar a aplicarse? ¿Qué eh, necesita la salud pública para por lo menos dar un, un servicio de mínima no, calidad? La, el equipamiento de los hospitales. El equipamiento de todos los hospitales, sin importar el grado que sea eh, de primer nivel, de segundo nivel, el equipamiento, porque no es un secreto de que los hospitales también están en su déficit y hay periodos del mes y de y de y del año que mengua mucho más eh, lo que son los que llega a, a los hospitales. ¿Y por qué? ¿Explica? ¿Hay alguna eso eso para es algo eso? de salud pública, entiende Internamente, que aunque tiene los eh, todo lo tengan allá, es un protocolo de, de, de, de despacho, un protocolo de adquisición, eh, una, una, una, unos pasos para... para Se, ¿Se podría eh, mejorar el sistema de atención de salud si hay una... Eh, administración semiprivada en los hospitales y que todos los ciudadanos tengan su seguro médico incluyendo los mismos niños mira de qué las sucede. escuelas primarias Mira que sucede, eh, esto pudiese mejorar y eso se ha sí. es implementado en muchos países eh, del mundo no y en algunos ha caído en otros no ha caído en otros da trabajo pero qué sucede cuando se privatiza el paciente no recibe la medicina gratis totalmente claro. ¿no? ustedes van a esos hospitales que son que están en esta condición, y al paciente se le cobra casi mucho más que, que en una que una clínica. No, y tienen y, que salir a comprar. Y, a... Exactamente, y tienen que salir a comprar. Y muchas veces no se queja el paciente, pero esa es la realidad. Hay, ¿Hay, hay, hay, una, hay una, perdón, sí. dentro de el historial que yo de recuerdo de situaciones de, de conflicto que, que surgieron, que han surgido en con los hospitales. El está... doctor está en un programa de televisión para el que te lo está llamando. Exacto. <risa> está el hecho de que se han traído equipos a los hospitales y se han dejado dañar en la intemperie por falta de un circuito o se lo han llevado supuestamente para ser utilizado en otro sitio y como que o sea, son cosas que se debatieron eh, por mucho tiempo en televisión yo sé que tú tienes conocimiento de eso, eh. Ah, ¿Puede haber una duplicencia de parte del gobierno por, por culpa de eso? Eh, eh, ¿Esta administración y este claro, colegio están sí. en, otras, en otras condiciones bueno, con claro. relación a eso? Mira, ¿Qué pasa a, con eso? Ahí, se, suma, ahí se, se une dos partes importantes. Una, que el gerente de ese, de ese lugar uh -huh. debe... Eh, agilizar Carajo, de que el distribuidor enchufle, venga instalado y que un enchufe no, hasta, no, de, está, hasta, que hasta de los yo bolsillos, bolsillos míos lo pago no, yo si fuese así si fuese <ríe> así entiendes pero muchas veces la población dice no mira por falta de, de un alambrito no sí. lo ha puesto pero ese tal vez ese alambrito el que tiene que venir a ponerlo es quien lo vendió eh, Porque pues si es. por ese alambrito lo ponen al revés, se explota el aparato. Y es entonces, el... Entonces, sí, se ¿Entiendes? Se entonces no. También es... Es... Mira, Mira, hay, hay a, una a, amiga, hay una amiga. De... Hay una amiga televidente. Vamos a poner el WhatsApp que, que, que interactúa con nosotros. Okay. ¿Cómo prende esto? ¿Cómo se llama? En lo que usted prende es? eso. <risa> <risa> <risa> ah, Está bien. Ah, bien. Haga la pregunta, sí, don eh, Julio. Hay, sí. hay, hay también escasez de personal eh, calificado para. Eh, darle mantenimiento a la tecnología moderna hospitalaria aquí eh, en el país. Normalmente, cuando se instala un equipo, se instala con la, el seguimiento del instalador, del, del distribuidor. Sí. Que éste tiene que darle su mantenimiento por un periodo de tiempo. Sí. Ahora, los hospitales tienen un personal capacitado para re, eh, resolver las cosas hasta donde le permite... El, el distribuidor. Mira, Dori Tavares, de la urbanización Los Maestros en San Francisco de Macorís, manda una una nota, dice, dígale al doctor Bonilla que la atención primaria incluye médicos generales, pediatras, ginecólogos, medicina interna y médico familiar. Correcto. Cuando eh, me hicieron la pregunta, uh -huh. tal vez toqué solamente dos, pero es como dice ella. Sí. Eh, y la respuesta fue en base a que a, a especialistas. Exacto. O sea, lo que quise aclarar es que no todas las especialidades pero están. Que en caben el en, en okay. pero gracias al contacto que está. No. Aclarando y Tabale. alimentando de que hay una amiga hay una amiga cuyo teléfono termina en el 7773, no no aparece el nombre, y ella dice: Si lo pueden poner en pantalla, excelente la propuesta de Amado, deberían pagarle un buen sueldo en el sector público para que den un mejor servicio a los pobres. Se referían a la pregunta Correcto, que Correcto, exactamente. Un eso eso estamos claros. Gracias, Pero a esa Es amiga. gubernamental y esa es una lucha y que va a llevarse desde la Nación. Aquí Nacional. tenemos, de acuerdo a la Asociación Mundial de la Salud, eh, apenas eh, dos médicos para, para mil pacientes no, eh, no llega a en tres proporción. Médicos. La no, proporción no no es que no no sí. eso, eso porque es porque la asociación de la salud dice cuatro son cinco mucho más. algo así verdad sí. eh, honestamente en este momento no tengo el punto sí puedo traerse en la próxima sí sí sí pero, pero así eh, no dices? es tan corto no eso es imposible Marco eh. ah, pero, y, y con relación a, a estos días feriados, que hay eh, tanta efervescencia en las, en, <risa> en las emociones. Intoxicaciones. Sí. <risa> ¿Está eh, el colegio médico preparado? ¿Están los médicos los hospitales preparados? Los preparados. hospitales en estas temporadas navideña, Semana Santa y en casos de desastres, refuerzan sus... Eh, Contingentes médicos En el sentido de que los médicos en estas temporadas No pueden tomar vacaciones Tienen que estar Habilitados eh, En su ciudad, en su área de, de Donde está nombrado eh, Para ese periodo de tiempo Ahora, los gerentes son los que tienen que apretar Con respecto a eso Oye, una cosa en, Si tomamos como referencia El último decenio Son dos cosas que quiero eh, Que me diga. Tomando como referencia el último decenio, ha mejorado o ha empeorado la calidad del servicio de la medicina en los hospitales públicos, una y dos. Se mantiene el Colegio Médico Dominicano, al igual como lo hace, por ejemplo, eh, la carrera de la Judicatura, el cuadro del Ministerio Público, eh, evaluando y dándole curso constante a sus miembros con el propósito para mantener la vanguardia de los últimos avances de la medicina. Correcto. Eso es la, lo que es educación continuada. Correcto. El colegio médico eh, siempre está eh, enfocado en que los médicos reciban esto, a tal grado que periódicamente tenemos que certificarnos y recertificarnos. Eh, ejemplo, eh, hay médicos que se graduaron, que salieron de las de la especialidades hace 10 años, 12 años, y ahora se le está exigiendo la certificación, si no no van a la recertificación, si no no van a poder ejercer, entiende, eh, y todo eso viene acorde a las leyes del, tanto del colegio médico como de la mesi, y a esto el colegio médico sí que ha apretado un poquito la tuerca, exigiendo al médico que sí, que tiene que actualizarse, le lleva las actualizaciones, esa es una de las propuestas que nosotros tenemos en traer, presentar Múltiples conferencias para el sector médico, para el sector salud, con la finalidad de cumplir eh, con lo que es la educación continuada. Y la última la otra pregunta de Sócrates, que también era mía, eh, pensaba hacerlo más o menos por ese mismo camino. La idea es, en los últimos años, ¿cómo está la, la, la el servicio médico, la medicina. Hemos avanzado, Mira, hemos estancado, mm, hemos, hemos retrocedido. ¿Cuál es la situación? No, porque yo sea médico me voy a favor del avance de que ha tenido la medicina, sino que hay que ser realista. Eh, la medicina en Dominicana ha dado un giro inmensamente. Primero, porque los médicos no se han quedado como rezagados en un punto, sino que han, hemos seguido avanzando que hemos ido a la especialidad, a una subespecialidad, a enfocarnos en algunos puntos. Donde, ejemplo, un ginecólogo, ¿vale? y, me, y me excusan que tú me dices como ejemplo, es más, voy a tomar mi área. Un ortopeda, eh, se hizo ortopeda, pero luego se hizo altrocopista y luego se hizo altrocopista de cadera. Claro. ¿sí? Entonces, se ha ido subespecializando eh, eh, sub mm. para dar mejor atención al al usuario, al paciente. Ahora, esto significa que al gobierno puede ser un poquito más de carga, porque un subespecialista va a enfocarse a esa área. Entonces, mm. tiene que nombrarlo a ese como subespecialista, pero tiene que nombrar a otro para que supla lo que este ya no ya va a dejar de hacer. ¿Entiendes? Y, a, y ahí es que va la cosa. Una pregunta inocente. <risa> ¿Cuánto tú piensas que debiera ganar un médico? ¿Tú piensas okay. que un, por ejemplo... Hay razón, por produ para que, por para productividad. Para que un diputado debiera, Porque más que un médico. Oye, debe tener un incentivo fijo, pero tener un sueldo fijo, pero tener Una mayor... especialista, por ejemplo, es de que, medicina. Es que todo tiene que va a estar relacion... Que trabaje, que trabaje oye, en, en, en Es que en va a estar relacionado público. con la canasta Ok, familiar, pero, pero todo, informa, me detalla, me lo no, dime es que, ¿cuánto? No, es que no puedo no, porque yo no puedo darte un, un, un número, decir... ¿100 mil? Por ejemplo, 125, no, no puede. Hay, a, a, a esta fecha, ahí hay un rejuego aceptable. Bueno, Entiendo. pero escúchame, escúchame, escúchame, escúchame, escúchame, escúchame, porque me está pataleando, escúchame bien. No, no, no es no, que a no a un pataleo, Escúchame, escúchame, mírame, mírame, mírame. A un profesor, a un sí, maestro de escuela, correcto. se le fija un salario. Exacto. Ustedes ganan tanto, tienen una tanda de qué sé yo cuánto, de qué sé yo qué. Tú no me puedes establecer esos mismos parámetros para un médico. Usted va a tener... Que de... no, era, cuál ¿Debería de... ser el sueldo? Eso es lo que quiero... ¿Debería, cuál cuál debería, cuál debería, debería dar ¿si no no te te 110, problema 125, pesos. ¿Verdad que sí? Marco, 125, hay, una, hay, una, hay una amiga televidente, eh, no tengo el nombre, pero su teléfono termina en 4710. Ella dice, pregúnteme... Y es 588? Eh, no es <risa> 588, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> no, porque para él no escribe... por Dice, bueno, pregúnteme al doctor... Oh, ¿Por ¿Por qué? Tiene que ser empresarial. Eh, pregúntemele okay. al doctor, ¿por qué en los hospitales públicos, por ejemplo, el San Vicente, los médicos pasan por la mañana una vez a ver los pacientes y jamás vuelven por ahí y dejan oh, los aquí. estudiantes? Y en los centros privados van hasta tres veces al día. Los pobres no valemos nada, dice ella. ¿Qué pasa eh, ahí, Marco? Eh, Gracias a la amiga que. Ese es un punto que tendría yo que entrarme al San Vicente <risa> a verificar eso. Sí. Eh, no estoy nombrado en el Hospital San Vicente, o sea, para yo poder decir que eso es así, pero le voy a la población, entonces. ella lo que plantea le, básicamente le que la, la, población la que, okay, que el Hospital mal. San Vicente es un hospital docente, eso, eso, universitario, sí, correcto. donde hay especialistas y eso. Eh, antes de despedir. Ahora, una pregunta, eh, aquí, eh, siguiendo la misma línea de la señora que nos que no, que no hace la pregunta, eh, ¿podría ser, o sea, ¿están capacitados esos estudiantes que ya están ahí para continuar el trabajo de un médico calificado? Los de cierto grado. Okay. Los residentes ya de tercer y cuarto año. O sea, que la esto. gente no puede preocuparse. Eh, eh, hasta la, a, a, al límite, producto Exacto, de que sí. un estudiante esté manejando su caso claro. porque él tiene ya una capacitación claro, digamos, porque el, el estudiante okay. que está ahí es porque ya se le ha evaluado claro, para, claro, para esto claro. hasta donde entiendo, eh, antes de pedirme sí, entre la propuesta de, de esta gestión junto con mi equipo porque no soy solo, tengo un equipo que va a trabajar conmigo, que hemos estado trabajando junto desde la campaña, tenemos algo importante, que es reforzar lo social y lo deportivo. Ya tenemos montado una serie de, de, de seguimiento a lo que es el sector de deporte en los médicos para afianzar lo que es la social socialización nuestra. Uh -huh. Bien. Bueno, mis amigos, eh, agradecido, Marco, cualquier mensaje, al final un mensaje de Navidad para la gente. Correcto. Como médico, para que la gente, ¿verdad?, sepa cómo manejarse en estos toda... tiempos. A toda la población Tiempo de desenfreno ¿eh? claro. A toda la población, tanto médico como no médico Que este es un tiempo Perdón, perdón, me mandaron a preguntarle que, que por qué no hay un doctor vascular en el hospital En el hospital hay un vascular Hay un vascular en el hospital eh, Querida, dice el doctor ¿Quién Quiero es al, el vascular? Allá está el doctor Hernández de Moya El doctor, el, el doctor, de el doctor de Hernández Moya. de Moya, es el doctor vascular Ok, correcto Está escribiendo, es aquí, que está, a ver si me va a decir que no, que no está ahí Déjame ver, porque esto es, esto es televisión interactiva. Fue alguien que llamó para preguntar. Okay. Fue de producción? ¿Lo están mandando? ¿Alguien eh. que llamó dice que no, que no hay otro vacu... No Dice de Hernández Pero, de Moya, claro, claro. que trabaja en el HON en, en Santiago. Trabaja Correcto. en el HON en Santiago. Correcto. También. Eh, bueno, eh, está bien. Eh, está bien. Eh, ahora... También hay no, que No, no, está bien, pero también, de que, pero no hay, hay que ver. Esa es, es una cosa, Yerjan. Esa es una cosa. La cosa es que hay uno nombrado. <risa> sí. Y hay que ver también. Oh, ahí, acá. La, la fecha, porque también los médicos tienen un periodo de, de servicio. También. ¿también? ¿también? Eh, y es un médico servicio, muy especializado. Usted está de servicio el lunes, el martes. Y tal vez el paciente fue el miércoles. Exacto. ¿Entiendes? Así es, porque en la realidad no está a las 24 horas. La gente aspira a que le den buenos servicios claro. en el área Pública. Yo pienso que tanto Asociación Médica como el Estado deben propender porque eso sea así en algún momento de nuestra vida republicana. Pero con perdón, tu mensaje al final. Correcto, no a toda la población, eh, tanto médica como no médica, que debemos tener la prevención, el cuidado. Y el doctor el no... Brunel Santo también, ¿sí? Eh, el doctor Bruno El Santo, lo que pasa es que no sé si está nombrado como cirujano o pues, como vascular, pero el doctor Brunel El Santo es vascular y bascular. está, yo sé que está presto para cualquier situación que se presente, que se amerite, él va a estar ahí. No, eh, y Bruno El Santo. Sí. Bien, Bien. esto, pues entiendes. Eh, Gracias, Armando. Entonces a la población que en este periodo de Navidad sean prudentes en todos los tiempos eh, se aferren al Señor Oren, manténganse en familia y sean prudentes en la carretera, que es donde está el mayor desastre. No, no hay por qué, Impinando si va a manejar, que no, que no tome alcohol, <risa> eh, si salió y va, y desea regresar muy tarde, mejor quédese donde usted, usted que hay un hotel económico, sí. y no riegue no su vida que su familia lo está esperando y su ente de aquí, de esa Francisco. Así mismo es. Bueno, gracias al gracias, doctor, doctor Bonilla por la participación en esta primera entrevista de la semana de su programa de mañana. Interesante entrevista con temas eh, médicos. Y...